Mi nombre es Rosanely Santos, miembro activo del Comité de Familiares Migrantes COFAMIPRO. Estamos aquí las compañeras Dilma Pilar Escobar Medina, Edita Maldonado, Marcia Martínez y otros compañeros que también son parte del COFAMIPRO y nos acompañan. Para nosotros es importante que las autoridades de nuestro país centroamericano, de México, de Estados Unidos y a quien corresponda o a quien nos esté viendo este video, que sepan que nosotros somos familias de estas masacres que sucedieron tanto en Tamaulipas I en el año 2010 con 72 cuerpos, en Tamaulipas 2, en las 43 fosas clandestinas, 193 restos sin identificar y la masacre de Cadereta en mayo del 2012 con 49 torsos. Eh, es importante para nosotros que la información pública se dé, que estos expedientes de mi caso, de mis compañeras, es importante que el mundo entero lo sepa. Si no fue violación a derechos humanos, que nos digan qué fue, a quién está beneficiando todo eso. Para nosotras es importante que nuestros hijos sepan que sus papás, que sus familias no son criminales, no son terroristas, ni mucho menos son del crimen organizado ni narcotraficantes. Estamos eh, en, esta, en esta fase de que nos, nos han dicho qué pasó, a quién se benefició con todo eso y que nuestras familias no era su deber quedarse en México, sino que los obligaron, pero que también tienen derecho como cualquier persona en el mundo entero. Dejo las palabras a mi compañera Dilma Pilar Medina. Eh, mi nombre es Dilma Pilar Juan Medina. Eh, busco a mi hija, Olga Romero Medina, madre de cinco hijos, que ella desapareció en México, en Zapachulas, en el 2010. Y yo le pido a las autoridades que me ayuden con estos hijos que Olga dejó, y que me ayuden a la búsqueda y que yo quiero saber la verdad para que se haga una justicia. Y por eso yo les pido a todas las autoridades que los ayuden. Porque uno acá, tal vez ellos se van a buscar su trabajo y allá los desaparecen. Entonces tienen derecho a estas autoridades de derivarlos a nosotros acá. Y que me ayuden con los niños por favor y quiero saber la verdad para que haya un film. Le dejo la palabra a la compañera Erita Maldonado. Mi nombre es Erita Maldonado y en verdad necesitamos saber qué se... por qué se están violando los derechos de estas personas, de estos migrantes que han viajado. Y si no son violaciones a los derechos humanos la muerte de tanta persona, la desaparición de tantos migrantes. Entonces, ¿qué es? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué no quieren decir la verdad? ¿Por qué no dicen quién se está beneficiando? ¿Quién se benefició? ¿O a órdenes de quién hicieron estas grandes masacres? ¿Hicieron estas grandes matanzas? Y a la vez todavía se está haciendo. Porque no crean. En México no es una... Es cierto. Hay partes buenas como ellas, pero también hay partes peligrosas. Allí yo encontré a mi hija a los 5 años en las Chiapas, y en el 2004 me avisó de que estaba grave, la voy a traer. Fue tanta la gravedad que siempre la perdí. Digo yo, mi hija se me murió a causa de la migración. Necesitamos saber la verdad y que sea la justicia. Y terminamos dejando este mensaje a todas las autoridades que nos están escuchando y a todas las personas que tenemos derecho a la verdad. Tenemos derecho a la reparación como familiares, como hijos, como hermanos, como esposo, como esposa, como sociedad civil, tenemos derecho a saber la verdad, que se haga justicia, que se castigue a los responsables, porque tiene que haber un culpable, que, este, que hay culpables que tienen que aparecer con nombre y apellido, porque como decimos, ¿quién se beneficia? ¿Quién autorizó estas masacres? ¿Qué más quieren las autoridades que sucedan para que decir que sí son masacres, Para de que sí se, son crímenes que han cometido. Y vemos nosotros de que nuestros compatriotas son los que fallecen, son los que mueren, los que perecen. Pero los que hacen esto no pasa nada, a ellos no les pasa nada. Además, dejamos este mensaje para todos los que nos están escuchando, que se castigan los responsables, caiga quien caiga. Y que si no es violación a derechos humanos, ¿qué es para ustedes, señores?